Hola, ¿cómo están todos? Eh, empiezo con esta canción de Ricardo Murguía que salió en Toy Story Nada más porque es este... Esta pequeña platiquita que les quiero contar se titula Cambios extraños, como la canción Entonces, este, bueno, pues ¿cómo están todos? Eh, mi nombre es Ishiva y Azoghle y este es un video rapidito, preliminar, de lo que espero pueda presentarles el próximo fin de semana. Eh, porque hoy inició la fase 1 para quitar el confinamiento en el Reino Unido. Hoy tuve la oportunidad de salir porque tenía que ir a, al centro de Durham. Y pues toda la gente que la semana pasada estaba eh, haciendo ejercicio en los, en, en los parques o en los este, prados que estaba caminando en los este, espacios destinados para los peatones pues ahora parece ser que dejó esos espacios y se metió al coche este porque estaba, había mucho tráfico el día de hoy entonces fue muy interesante porque eh, a pesar de que pues realmente no han bajado los casos de contagiados aquí ni de muertos pues ya eh, se están preparando para regresar a la normalidad y pues, esto es la platiquita de hoy. este ¿Qué es la normalidad? No? Eh, bueno, pues, es normal que la gente quiera salir, creo yo, ¿no? este Y si les soy sincero, yo mismo ya me harté de, de estar aquí encerrado. Eh, y hasta me da pues, un poquito de envidia no en aquellos que se rebelan y lo hacen y les vale. Eh, hasta que me acuerdo que pues casi casi siempre son otros los que pagan el, el precio por esta osadía. Y bueno pues este afortunadamente yo trabajando desde casa eh, teniendo esa posibilidad es un poco chistoso hacerlo pegado a una ventana que da a la calle. Además es una calle principal. Eh, fue, fue interesante darme cuenta después de 35 años por qué los perros <ríe> salen. Este, aladrando eh, a todas las personas que se acercan a la casa O al, a un animal que pasa enfrente del zaguán este, Me vi haciendo lo mismo prácticamente Solo que sin ladrar en estos dos meses eh, Cada que pasaba una persona me asomaba Cada que pasaba una paloma enfrente de la ventana me asomaba Dejaba de hacer todo lo que estaba haciendo Y, y me ponía a ver Y, y era, muy, era muy chistoso entonces, este. Pues.. Aprendí pues, lo que se siente ser perro por dos meses, ¿no? Y también me hizo pensar que pues nuestras mascotas siempre viven en confinamiento. Y que pues nosotros con un par de meses pues estamos volviéndonos locos, ¿no? En fin, pues ¿quién tiene la razón? Salimos, o nos quedamos, o sufrimos un poco. Eh, y pues luego. Vienen los políticos, no esos cuates que les valemos un pepino y con todo respeto, <ríe> diría el clásico Parece que pues, solo les interesa el poder y según ellos pues, pasar a la historia Y entonces que si suben las cosas, eh, perdón, que si suben los casos, pues mal Que si bajan, uy eso está raro, que si reportan mal, pues mal Que si reportan bien, eh, como seguro habría muchos, eh, muchos casos, pues uy, pues, muy mal entonces al final es pura incertidumbre, desinformación y mensajes contradictorios Y aquí en el Reino Unido no es la excepción eh, A pesar de que no han bajado los casos y que no han bajado tampoco las, la, la mortalidad Pues este, estamos regresando a la normalidad Hoy es el primer día oficialmente de la fase 1 De tres fases Y pues este los mensajes eran súper contradictorios ¿no? Si tienes que salir, pues sal pero si no tienes que salir no salgas, si tienes que trabajar pues trabaja, pero si no tienes por qué salir para trabajar pues no trabajes, una cosa así, ¿no? Eran súper extraños, y pues ¿saben que creo? Que um, la falla de muchos gobiernos es que no tienen ni pinche idea de lo que, está, de lo que están haciendo, ¿no? Y, y pues la neta es normal, o sea, nadie estaba preparado para esto, a pesar de que la humanidad pues, ha vivido muchas pandemias, pero yo creo que es la pandemia, la primer pandemia que es realmente de alcance global en sentido de información, ¿no? Entonces todos estamos al pendiente, además en un mundo donde hay mucha movilidad eh, y todos nos movemos eh, muy fácilmente, bueno, o relativamente fácil. Entonces creo que sí, en, a grandes rasgos es muy diferente. Entonces pues, nadie, nadie sabía cómo actuar. Lo que, lo que chinga es que pues muchos hablan a sus ciudadanos como, como si sus planes fueran infalibles. Este, los mejores planes, ¿no? Pues que ni MacGyver los tiene. Eh, bueno, o piensen en su, here, en su héroe favorito al que todo le sale bien. Eh, y bueno, como esta plática es muy corta, para acabar con este mini video, yo les quería comentar que si quieren ver de manera personal sin saber de, de matemáticas cómo se ve un aplanamiento de la curva, eh, pueden usar simple y sencillamente la base de datos acumulados diarios. Y olvídense de modelos exponenciales y lo, eh, logarítmicos, campanas de Gauss o distribuciones. Realmente es muy fácil ver el aplanamiento de la curva y les voy a mostrar... ...con unas pequeñas grafitas súper sencillas. Eh, algunos ejemplos de curvas acumulativas, incluyendo la mexicana... ...para que vean lo que realmente significa aplanar la curva... ...y por qué algunos países eh, se animaron a, a salir del confinamiento. y eh, A contrario a otros países que parece ser que están saliendo del confinamiento... ...por presión internacional o presión económica o porque como otros países ya están saliendo del confinamiento como pareciera como que no se quieren quedar atrás. Entonces, este... Vamos a ver rápido lo que les estoy tratando de decir. Eh, esta es una página de, eh, de, no sé, es como una asociación que se llama eh, Our World in Data. Ahorita lo que están viendo es la, la curva de casos acumulados en todo el mundo, entonces lo que voy a hacer, voy a empezar a, a poner algunos países, eh, en este caso voy a empezar con China, para que vean más o menos qué hizo China, Este, esta es la curva acumulativa de China, entonces como pueden ver, China empezó con muchos casos, parece que hubo un corte de caja aquí, o un cambio de metodología, eh, llegaron a un como pico, que sería este, que es justamente donde los casos acumulados hacen que esta curva empiece a ser curva, este, haga un doblez, y de repente aparezca plana. Vean, esto sería la, la curva china. Entonces, vean cómo la curva por, por arriba se ve plana. ¿no? Vamos a poner otro caso muy interesante, que es el de Corea del Sur. Y vamos a poner, por ejemplo, Vietnam, que también ha tenido mucho éxito para aplanar la curva. De hecho, es uno de los países más exitosos que ha logrado hacerlo. Y vamos a poner, por ejemplo, comparados estos dos casos con Irán. Vean lo que les digo de cómo, así con estas grafiquitas sencillas, como pueden ver, cómo se aplana la curva. Eh, Vietnam, pues prácticamente su curva siempre fue plana. Eh, Surcorea empezó con una curva chiquita que subía y de repente, pum, se aplana. Ahora, Irán, si se fijan, pues es una como escalera al cielo, ¿no? Eh, ¿Qué es... En, si ven una gráfica de estas en casos acumulativos Aplanar la curva Bueno, pues es muy fácil Esto Pues vean para dónde va Va para el cielo eh, Si ustedes ven a Sol, Corea o, o Vietnam pues Prácticamente suben Y de repente se aplana Y es una, una línea horizontal Ahora eh, esto es interesante porque um, los casos acumulados pues, es, es justamente la acumulación de casos, por ejemplo en este caso de contagios, por día conforme van reportando los países oficialmente. Entonces, este eventualmente cuando dejan de reportar muchos casos o dejan de reportar casos, pues ese día no se reporta, entonces eh, el día que se reporta aumentan los casos, el día que se reportan menos, eh, pues ese esa, esa, aplanamiento que ocurre aquí, por ejemplo, ocurre y cuando pues, prácticamente todos los días siguen con muchos, muchos, muchos, muchos casos, pues solamente se van acumulando, acumulando, acumulando y se va al cielo. Entonces ahora vamos a ver... ¿Qué pasa con los países europeos que parece ser, parece ser que están achatando la, aplanando la curva? Para que vean la gran diferencia. Entonces vamos a poner, por ejemplo, Italia, España. Y vean cómo sus casos subieron, o sea, tuvieron un, un periodo donde reportaban muchos casos diario. Y llega un punto donde empiezan a reportar menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos. Y ahorita van ahí. O sea, siguen reportando muchos casos. Ahora, si yo eh, comparo esto, por ejemplo, con el Reino Unido, que de facto no está planeando la curva, pero ya empezó su periodo de, de, de fase 1 para quitar el confinamiento. Pues aquí pueden darse cuenta cómo es grande. La, grande la diferencia, ¿no? O sea, ¿ven vean las curvas de España y de Francia? Hacen esto. La del Reino Unido hace esto. Prácticamente es una escalera al cielo. ¿no? Ahora les voy a poner, por ejemplo, otros países con menos casos, países más pequeños, que también parece ser que están aplanando la curva. Por ejemplo, un caso interesante es el de Bélgica, que tiene muchísimos casos eh, y mucha mortalidad es de los países con más mortalidad en el mundo eh, según sus casos reportados entonces está Bélgica están los países bajos si ¿Sí ven sus curvas o sea, sus curvas ya no están acumulando casos o sea, siguen, siguen subiendo sus, sus, sus curvas acumuladas pero ya se empieza a ver cómo, este, llega a un punto donde, pum, hay como un corte, ¿no? Ahora vean cómo se comparan estos lugares, pues, por ejemplo, con South Corea, o, este, bueno, incluso China, ¿no? O ahí se pueden dar cuenta bien qué está pasando, ¿no? O sea, vean, China tiene un pico, pum, aplana. Eh, Corea del Sur también, o sea, tiene un pico chiquito. Este, y pum, o se aplana. Los países uh, bajos y Bélgica, algo similar, ¿no? O sea, suben, suben, suben y parece, parece que están aplanando. ¿Por, por qué parece? Porque si se fijan, no se ve tan plano como China o Surcorea. ¿Qué significa que se ve a plano? Que la cantidad de casos que están reportando diarios es súper pequeña. Entonces, prácticamente no hay acumulación. Bueno, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? ¿Y por qué les quiero comentar del Reino Unido? Bueno, porque pues vamos a quitar estos países por ahora. O sea, vean la curva del Reino Unido, ¿no? El, el, el Reino Unido prácticamente no está, eh, no, no tiene un, una mejora. Y bueno, pues si comparamos con México pues la curva de México no es muy diferente. Es mucho menor en cuestión de casos. O sea, no hemos llegado ni, ni a los 50.000. Pero si quitamos al Reino Unido, vean. O sea, es una escalera al cielo. Y va para arriba. Paz. Entonces, este... Pues esto es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque también en México hoy se anunció que iban ya a empezar las fases de, eh, para quitar el confinamiento. Y lo que me llamó la atención es que parece ser que se están acoplando a Estados Unidos y a Europa, independientemente de que desde el principio la diferencia en cuestión de contagios era de casi un mes o incluso mes y medio, por ejemplo con el caso de Italia. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si lo comparamos con otros casos americanos, como Perú, por ejemplo? Colombia. Eh, vamos a poner Chile. Por ejemplo, Argentina. O, por ejemplo, vamos a poner... Um, Ecuador, Ecuador, pues Ecuador está horrible, o sea, incluso su, su, su curva acumulativa en algún momento dejó de acumular y hasta bajaron los acumulados, eso eh, técnicamente es imposible. Entonces vamos a quitar al Reino Unido porque como tiene más casos, eh, no se logra apreciar América. Entonces vean, Ecuador es un despapalle, o sea, Ecuador es... Tararara, Tarara, tarara, y ya baja y o sea, Ecuador no tiene sentido no eh, pero vea, vamos a quitar Ecuador porque nos hace mosca y vamos a compararlo con los demás países o sea vean todos están al, al, al alza ninguno de los países latinoamericanos está en fase B por decir algo eh, todos están en una fase ascendente ninguno con una cosa clara eh, creo que inclusive se podrían comparar un poquito con Canadá si sí, Canadá está igual eh, ¿qué otro país? bueno eh, podemos agregar a eh, Brasil Brasil es un caso también eh, independiente porque tiene muchos casos comparados con el resto, pero también es Latinoamérica y vean cómo Brasil también está en una fase ascendente. Ahora, si comparamos todos estos con, por ejemplo, Italia, que es un modelo, ahí pueden darse cuenta perfectamente la gran diferencia eh, entre aplanamientos famosos de la curva. Todo esto son contagios ¿eh? y no podemos hacer una correlación entre contagios y, este, y muertes porque son diferentes cosas. En sentido de que lo, diferentes países están adoptando diferentes formas de eh, evaluar quién muere de COVID y quién no. Porque técnicamente el COVID no es la enfermedad que se diagnostica como, como causa de muerte. Entonces, por ejemplo, en Italia, solamente con que te mueras y hayas tenido COVID, ya te, te, te agregaban como muerto de COVID. Pero, este, o te agregan. Y en algunos países, no. En algunos países, solamente si el COVID fue el... O sea, si tú estabas, por decir algo, sano, y te da COVID, y te, eh, y te, te morías, este, te contaban como que morías por COVID. De otra forma, no. O sea, si ya tenías una enfermedad previa no era como, no era una correlación directa. Pero bueno, entonces vean, aquí pueden ver fácilmente como los países que están aplanando tienen esa, esa fase A como ascendente y de repente pas, parece ser que eso está pasando en algunos países. Todavía si comparan con algunos países asiáticos como Vietnam, eh, Corea del Sur o China, pues, Todavía yo creo que faltarían varios días para saber si realmente ya se está aplanando esa curva. Y en el caso de los países este, latinoamericanos, incluyendo México, pues vean que todas las líneas son ascendentes, aunque sean chiquitas, todas son ascendentes. Y bueno, a grandes rasgos es lo que les quería mostrar. Este... Era un video muy pequeño y no quiero extenderlo porque además tampoco es este... Como muy importante porque a este punto realmente debemos esperar lo que dicen los gobiernos y atenernos un poquito sí a, lo, a las medidas de cada país. Eh, pero todo esto se los cuento pues porque... pues que es la normalidad, ¿no? Son los cambios extraños que hay en mí <risa> eh, y en todas las personas que estamos en, en esta situación. Y bueno, ya. Este fin de semana, si todo sale bien, les tengo un, una, un par de sorpresitas. Una para pláticas de Nessa York y otro un videíto de estos de YouTube. Y eh, les voy a hablar sobre la universalidad de la estupidez, ¿no? Tiene un poquito que ver con esto de los tiempos pandémicos, ya dado que todos estamos bien pandemiados. Y bueno, visiten el canal, suscríbanse, dejen sus comentarios. Los comentarios son importantes porque pues finalmente permiten que yo mejore los contenidos de, de los videos. Pero también me doy una idea de si les están gustando, si no, si, sigue, vale, si vale la pena seguirlos haciendo, ¿no? Es, de, y bueno, pues eso era un poquito lo que les quería mostrar y yo espero que les haya gustado, fue algo muy sencillo eh, y bueno, los dejo con un videito sobre la transformación de reforma, eh, de cómo pues reforma nunca va a poder regresar a la normalidad y pues sí, son cambios extraños, a ver qué pasa. Chao. Y no olviden visitar mi canal de Ishibaro en YouTube eh, Supongo, no sé, creo que este video ahorita no se está transmitiendo en YouTube Nada más está en Periscope y, y Facebook eh, Pero tal vez lo suba a, a YouTube Entonces, este, bueno, pues gracias por escucharme Si me escuchan no sé si puedo acceder a un chat en este momento Vamos a ver en una de esas sí, ustedes están aquí esperándome a mí A que les cuente algo, a ver Digo, no sé, o a lo mejor está hablando aquí solo Pero vamos a ver En una de esas sí Vamos a ver Es que es la casi no hago cosas de este tipo lo, eh, Las pláticas de Nessa york fueron los primeros intentos eh, de este tipo que hice Uh, chambles Lo malo es que mi, mi compu se, se pachequea bien canijo Y vamos a ver Casi no hago cosas de este tipo lo Ay que me estoy escuchando en este de momento los primeros Muy bien Este Ah sí están Bueno pues este, muchas gracias a los que me están escuchando Aldo, Iracema, Luis Cota, eh, Jesús Loyo, Patricia Torres Mejía, Eduardo Enríquez, muchas gracias, eh, eh, Reyes Torres. Este, dice Luis Cota, chef, en Semiloc se ve que la curva de Gran Bretaña no es exponencial. Sí, no, eh, creo que el, es, es, es muy raro porque um, cuando ya se habla de cosas... Este, de exponenciales o aritméticas la, realmente cada país se está comportando de una forma muy diferente eh, yo de hecho les llamo curvas estocásticas porque depende mucho de, de cómo se estén reportando los casos eh, y de hecho por ejemplo no sé si vieron que en el caso de España se los va a, se los va a poner eh, rápido eh, dejen, regreso aquí hasta Chiva si ven el caso de España a ver, vamos a ver. Si bien el caso de España tiene una nota y dice que a partir del 19 de abril cambió la metodología. Ahora, España te, tal vez reportó eso y por eso está aquí anunciado. Pero muchos países han cambiado la metodología después de la fase 2. Incluso México, como bien sabemos, en la fase 3 cambió la metodología. Entonces, realmente ahorita yo creo que la mejor forma de, de saber si se está aplanando la curva es usando los casos acumulados, porque como pueden ver, es muy claro cuando realmente se aplana o se está aplanando la curva. O sea, si yo comparo todos estos países que ahorita están en su pantalla con Corea, Champ espérenme, que sé es que pasó Ah, sí, ahí está Corea eh, O sea, si se fijan Corea ni se ve Corea está por acá Ahí está Corea Ups Ahí está Corea Chams, espérenme tantito ¿Qué está pasando aquí? Ahí creo que Ah, sí, aquí está Este Ok, estábamos ahí, perdón Por ese glitch Ok Vean como Corea subió O sea, digamos Exagerando va así, subió Y de repente, pum No baja, no baja O sea, eso fue por la exageración que hice Pero Ya deja de reportar muchos casos Eso es eh, para mí lo que realmente debería significar aplanar la curva, dejar de reportar muchos casos en un periodo eh, eh, de, de tiempo considerable. Y obviamente si ponemos a China que tiene muchos casos, vean cómo se ve. O sea, ahí es muy claro, ¿no? China tuvo una etapa A muy pronunciada y de repente deja de reportar casos. Entonces, este, bueno, pues yo creo que eso es muy interesante eh, Sí, dice que se ve como una curva sintota uh -huh, Sintótica uh, Dice Eduardo Enrique González Osuna Gracias por la info, bro La gente tendrá que adaptarse a la nueva normalidad Pues sí, la verdad sí, está canijo Dice la doctora Patricia Torres Mejía Recomiendo leer el largo ensayo de Ignacio Ramonet Que se publicó en la jornada del 13 de abril Ah, bueno, lo, lo voy a leer porque no lo conozco Bueno, pues así es este, Esa era una plática pequeña que les quería mostrar eh, Y un preludio para la plática que El videito que voy a subir eh, el fin de semana Yo espero que, que les haya gustado y eh, pues cuando tenga algún tipo de información que me gustaría compartirles de esta forma, eh, tal vez lo vuelva a hacer. Este, eh, esto es todo. Gracias y nos vemos la próxima. Y pues cuídense, mantengan su sana distancia y recuerden lo que necesitamos ahorita es eh, distanciamiento espacial porque lo que realmente requerimos es un distanciamiento social en estos, en estos tiempos donde necesitamos estar unidos. Eh, perdón, lo que no necesitamos es un distanciamiento social, lo que necesitamos es el distanciamiento espacial. Y bueno, sigan las, este, las recomendaciones de higiene. Recuerden que eh, el buen o, eh, Oscar eh, nos dijo en un video de pláticas de Nesa York, algunas recomendaciones, si tienen la necesidad de salir a trabajar, cómo pueden protegerse a ustedes y a sus familias, eh, pues eh, no les dejo ningún link, porque ahorita no lo tengo a la, a la mano, pero se los puedo eh, dar si después quieren. Sale, ahora sí los dejo con el cambio de reforma. Espero que les guste, fue un videito que preparé para esta, esta platiquita es una serie de imágenes que van viendo la, el, los cambios de calzada de, de, de perdón de la avenida Reforma en el tiempo desde 1910 eh, y pues Reforma nunca va a volver a regresar a la normalidad entonces eh, o la avenida se adaptó a, a, a los cambios eh, modernos o nosotros nos adaptamos a la nueva Reforma pero pues no hay vuelta atrás ar pues y disfruten el videito